Hola, familia, eh, Os voy a comentar en el vídeo que voy a continuación qué es eso del Total Link Coverage. Eh, cuando queréis generar imágenes para imprimir o PDFs para imprimir, eh, a nosotros nos ha surgido la, el problema con... Bueno, el problema. A ver, para nosotros es un problema porque no trabajamos en este área. Cuando hemos querido preparar el PDF de BrainTown para, para imprimirlo a través de un print on demand, un POD que es drive through Cards. Entonces, ellos nos piden un, un formato determinado de PDF y nos, y nos limitan la tinta que puede llevar la, la imagen. Eh, esta limitación de tinta eh, te, la, te la expresan en un porcentaje, que es el Total Ink Coverage, y si vienes de diseñar solamente para pantalla y si vienes de diseñar para videojuego, es decir, para contenidos digitales no te preocupas de, de la tinta, pero si pretendes imprimir lo que, lo que estés haciendo, eh, vas a tener el problema de la tinta o la limitación de la tinta más bien, no es un problema. Y, y si no estás en el mundillo es un poco complicado de entender, así que he hecho un pequeño tutorial, tutorial explicación para que sepáis lo que es el Total ink Coverage y cómo detectarlo y cómo corregirlo en vuestro diseño. Así que nada, os dejo con el vídeo. Hasta luego. Eh, yo no soy experto en, en temas de maquetación ni de preprint, que le llaman. Pero como hemos tenido que, que configurar de nuevo las imágenes y repintarlas, pues a quien le sirva. Aquí le dejamos el comentario. Vamos a hablar de, de, de la cobertura de tinta del Ink Coverage. El Ink Coverage, a ver si yo puedo escribir aquí de manera sensata. Eh, vaya. Estamos hablando del Ink Coverage Joder, letra tengo yo aquí, ¿no, macho? Este eh, Coverage. lo que lo que se refiere es a la cantidad de tinta que va a ir sobre el papel. Estamos hablando siempre de, de arte que vayamos a preparar eh, para imprimir. Eh, tienes que tener en cuenta que la imprenta va a trabajar siempre o sea, como siempre en lo que es CMK. Si no es lo que es CMK pues básicamente se refiere a Ziyangu y mal. No, este no, no mola para esto. Vamos a poner un de estos. Cian, enlace, magenta, amarillo y negro. Bueno, entonces la, las tintas que va a utilizar la, la impresora son de estos tres colores y haciendo mezcla de estos tres colores va a sacar va a sacar eh, los colores restantes, es decir, puedes tener toda la gama de color eh, utilizando estos cuatro, es decir, estos tres principales como para dar tono, y este para dar eh, oscuridad Entonces, ¿qué problema hay? El problema que hay es que conforme más tinta tengamos que añadir de cada uno de estos colores para hacer las mezclas de nuestros colores más probabilidad hay de que el papel en el que estamos imprimiendo se llene de tinta ¿Cómo evitamos que el papel se llene de tinta? A nosotros como, como ilustradores, como gente que hace monigotes en el ordenador en principio nos daría igual, o nos debería dar igual, o sea, no nos preocupamos, mejor dicho. No nos da igual. No solemos preocuparnos si no somos ilustradores profesionales y no estamos relacionados con esto. Pero si estamos haciendo algún juego print and play que queremos sacar en alguna, en alguna imprenta digital o en print on demand o algo así, de, no, nos lo van a imponer. Y normalmente nos pilla sin saber de qué estamos hablando. Entonces, el, el, el impresor te va a decir ¿Cuál es su in coverage? El in coverage es un valor que suele estar entre 200 algo y 280. 200 algo, cuando digo 200 algo, me refiero a que suele ser bajo, 220. Eh, por ejemplo, en drive-through cards te, te dicen que tiene que ser de un 240. Y esto es un 240 por ciento. Y este porcentaje te dice el total de tinta que puedes obtener. ¿Por qué es un porcentaje mayor que 100? Bueno, porque lo del porcentaje a mí, a mí no me gusta, pero bueno, si, sí, eso es así. Se habla de porcentaje por cada uno de los canales. Es decir, una imagen tiene eh, de 0 a 100 eh, en cian, de 0 a 100 en magenta, por 100, de 0 a 100 en amarillo y de 0 a 100 en, en negro. Con lo cual el máximo es de 400%. Por 100. Y es imposible que una imagen impresa tenga más de un 400% de tinta porque no puede tener más de 100% de cada uno de las cuatro componentes. ¿Por qué no lo llaman a cada uno un 25% y lo llaman solo un 100%? Pues la verdad, no tengo ni idea, pero esto es lo que se usa. Entonces, el fabricante te va a decir, el fabricante, perdón, no, el impresor te va a decir cuál es su in coverage. Y su in coverage eh, va a ser un número que posiblemente esté en torno al 250 eh, de tinta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando empezamos a pintar, si pintamos con colores así alegres y vibrantes y sin pensarlo mucho, voy a coger un azar, no sé si, si me va a ser de ejemplo, a ver. Si hacemos esto, si hacemos esto es que tengo el flow bajo, a ver. No tengo flow, no tengo flow. Si cojo, a ver. Estoy por hacerlo a, a piñón y así me quito de historias y lo enseño. Sí, vamos a hacer aquí una borradilla. ¿Dónde en eso? A ver. 20. Claro, supongo que estos A ver. Bueno, este me va a servir como ejemplo. Así, eh, así, a ver. Listo. Estoy pintando unos cuantos para explicarles ahora lo que, lo, lo que tenemos que tener en cuenta. Pero tengo hay que tener mucho cuidado con los colores vibrantes, pero que sean oscuros. A ver. Lo que pasa también, Como tengo hecho ahora el ojo a no, a no cagarla, pues igual, vale. Me vale de ejemplo. Y de cambiar de tono, me voy a ir a un verde de nuevo y voy a dar aquí, quizás este. Bueno, tampoco, pero más o menos, a ver, este, este, vale. Tengo aquí varios colores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que os va a pasar? Que os va a pasar básicamente que cada color que pintéis lo voy a elegir arbitrariamente por cuestiones estéticas o por cuestiones de diseño. Pero no vais a tener en cuenta el incoverage si no sois artistas profesionales o si no estoy acostumbrado a, a trabajar en algo que se llama preprint. O sea, por pues lo que yo he viendo en, la, en distintos sitios, esto se enmarca dentro de las tareas de preprint. Lo pongo aquí por si queréis buscar referencias. Preprint. Entonces, ¿qué tienen estos colores de especial? Bueno, de especial no tienen nada, pero... Si, si queréis saber información, si podéis tener problema con el link coverage en photoshop tenéis la ventana de info que es esta con F8, que si le voy a hacer cuenta F8 veis, la que tengo aquí esto tiene varios paneles y aquí podéis configurar lo que queráis el panel options y ponéis lo que queráis entonces tenéis un medidor aquí, que es el panel de la izquierda, otro panel que es, lo llaman readout, readout esto de aquí, y aquí podéis seleccionar que queréis ver pues yo lo tengo configurado cuando estoy modificando las imágenes o bueno, cuando quiero chequear las imágenes en CMYK aquí de forma que cuando tú pasas el puntero te va a decir qué componentes tiene de cada elemento ¿de acuerdo? y, o sea, si lo estáis viendo, o sea, si pongo eso el puntero aquí aquí, en este panel me dice cuánto tengo de 100, cuando tengo de magenta, cuando tengo de margen cuando tengo de, de K y me está diciendo que está codificado en 8. que hay valores de 0, 255, ¿ok? y en el segundo redout, tiene aquí un total ink que básicamente es la suma entonces, ¿qué problema vais a tener? Eh, que no vais a poder limitar a priori el, el color, o sea, la suma de tintas pero si sí podéis pintar y con, mientras estáis pintando o viendo, podéis ver en el sumatorio, arriba, aquí mirad aquí cuando pasa el puntero ahora el número, por ejemplo, para este, para el, el marroncito claro este, el terroso un 77 un 154 para este azul. Verdoso, no sé. El tono oscuro, 181. ¿Te ¿Das cuenta como la diferencia de aquí a aquí es bastante grande? O sea, de un 77 a un 181, y lo que hemos hecho es oscurecer un poco y darle un poquito más de, bric... de... de saturación. Este de aquí ya por un 189. Este de aquí tiene un 180. ¿Te ¿Das cuenta que a ojo es muy complicado saber eh, medir esto? Es decir, estos dos colores no tienen nada que ver y tienen algo que ver, pero no a nivel de cobertura de tinta, o sea, no estamos pensados, nuestro cerebro no piensa en CMYK pensamos en brillo, en tono, en intensidad, pero no, no pensamos en, en componentes de, de imprenta este de aquí tiene 220 y este de aquí tiene 173 si os fijáis, eh, decir de estos colores cuál es el que tiene más más cobertura de tinta, yo no yo soy capaz de, de, de distinguirlo, tengo más o menos claro que este de aquí no va a tener problema y que este tampoco este en principio tampoco debería tenerlo porque son como colores muy apagados y, y bastante cerca de los primarios pero por ejemplo este está en un camino intermedio entre el magente y el amarillo bastante centrado en el centro y bastante intenso, aquí podríamos tener problemas y de hecho tiene 220 si tu límite de imprenta es de 200 porque el papel sea muy fino, porque no, no sea muy poroso y absorba poca tinta eh, este color vas a tener que, que cambiarlo de tu diseño porque el, el impresor cuando haga el proofing del documento, cuando lo testee te va a decir que no, que esto no vale entonces, eh, tened cuidado con esto elegir primero una paleta de colores antes de ponernos a pintar como locos es decir, yo tengo aquí el a ver, tengo el turista entonces, me acordó porque iba a hacer el diseño ahora entonces, antes de ponerse a pintar aquí como un loco pensad en los colores entonces, si yo voy a pintar so, la camiseta de amarillo eh, perdón. si yo pinto aquí, vaya en qué capa estoy <risa> vale, estoy en la capa invertida ¿En serio? <risa> vale. Es que tengo un efecto metido. Con pues, bueno, este no es, es que este la perspectiva mágica del de compañero y ver. Si yo pinto aquí en amarillo, me aseguro de que este amarillo, si veis arriba en el sumatorio, tiene 103. Bueno, más, como es amarillo, que es un principal, va, en principio va a tener poca, poca componente de, de otros colores. Eh, son batalla de amarillo mucho y poco de los entonces, si yo en lugar de ese amarillo coloco aquí un verde para conseguir un verde, las planchas de, de la máquina de impresión van a, a mezclar cian y amarillo entonces, ¿qué pasa? ¿qué veis? ¿veis el sumatorio? 162, es decir, este verde tiene un 162 frente a un 100 que tiene este de aquí ¿ok? si os dais cuenta, las componentes de la izquierda aparece que tiene de cian un 62 y de amarillo un 100 y si a esto ahora, eh, a ver, me lo llevo más al centro, a ver, sube más. ¿Por qué? Porque si me lo llevo al centro lo estoy desaturando, lo estoy tirando al gris, y una forma de tirar al gris es ensuciar, entre comillas, el color, que es meterle eh, componente magenta. Y si me lo llevo más para acá, que es más gris todavía, debería subir más. No, pues sube menos en realidad porque me he pasado de blanco, pero bueno, está limitado negro. Yo quiero que veáis que distintos colores tienen distintos sumatorios, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, a ojo, yo que no soy especialista en esto y que no, Yo lo que me dedico es a diseñar los juegos y a, y a colorear un poco porque no, no tenemos más manos. Eh, yo no puedo hacerlo a ojo, tengo que estar pendiente ahora porque tengo que retocar todas las imágenes antes de a imprimir. Entonces, daos cuenta de esto y, y comprobar siempre el documento. Ahora voy a pasarme a un PDF para explicaros cómo, cómo chequear esto en el documento entero. Bueno, lo que he hecho ha sido eh, exportar la imagen a, a PDF porque, bueno, si, si donde vais a imprimir es medianamente serio, lo que os van a pedir es un PDF. Aparte de que os van a pedir un PDF con, cierta, con ciertas características, con cierto perfil. No me adelgadré en eso, pero tendréis que tener en cuenta también cuestiones como el formato del PDF, que os van a imponer uno casi seguro, porque, bueno, tiene información adicional. Eh, no me detengo pero os digo que ya que con el adobe acrobat profesional podéis hacer todo lo necesario por lo menos el drive through cards si he podido y, y supongo que como todas las impresas te van a pedir lo mismo lo puedes hacer es el profesional pero no, no es de pago es decir este lo podéis descargar, este os vais a la web de adobe y tenéis el, los paquetes de cs2 y eso implica que... se implica no, pero pero os dejan descargarlos gratis o los podéis instalar tenéis las funciones del Adobe Acrobat Profesional, no del último, pero tenéis muchas cuestiones sobre todo de preprint y de previsualización de, de la salida de impresión entonces, ¿a qué nos vamos aquí? es como el, que, el, Acrobat, el Adobe Acrobat el Acrobat normal pero tenéis aquí una pestañita de avanzados, ¿de acuerdo? Tenéis varias cosas. Eh, otra que podéis usar es el Acrobat Distiller, que os prepara otros PDFs a partir de uno que tengáis eh, con ciertas características. También, a ver si recuerdo dónde estaba. Eh, no me voy a acordar, pero bueno. Eh, sé que podéis hacer algo más que era interesante, como pues ya lo comentaré. Eh, y aquí lo que nos interesa es el, el Output Preview. En este Output Preview podéis poner varias cosas dependiendo de dónde vayáis a imprimir. El fabricante os va a decir qué perfil tienen sus, sus máquinas. Si no os dice nada, eh, colocáis un swap de estos, o es, eh, web, web swap. Es, eh, lo que estamos haciendo aquí es configurar el perfil de papel. Mira, esto se va a imprimir en tal tipo de papel o equivalente. Entonces, con este de aquí eh, suele seguir bien, salvo que os digan lo contrario. Aquí podéis picar si queréis que os simule que la aplicación es de tinta y si el papel es blanco, porque claro, el papel blanco blanco no es está la, la, la broma esta, no de que los esquimales distinguen 7 siete, siete tonos de blanco no sé cuánto yo digo que en español también, pues están las cosas blancas, las cosas blancas, blancas, las cosas blancas, blancas, blancas entonces aquí, si os dais cuenta, esto es blanco, pero no es blanco-blanco porque está simulando el tono del papel, que no es absolutamente blanco y con esto, ¿qué podemos hacer? pues tenemos aquí, bueno, podemos seleccionar qué lo que queremos mostrar, en principio queremos verlo todo y lo que queremos es ver las distintos, los distintos, distintas tintas con las que se genera esta imagen. Si picamos y no picamos aquí, vemos los componentes. Es decir, si solo vemos donde hay tinta tintas negras, o si vemos donde sobre tintas amarillas, donde tintas magenta donde tintas cian. Cian y magenta, ¿ves? además que vemos tonos azules, rosas y los, los morados intermedios, y aquí veremos los rojos, amarillos y rosas. En este caso, los verdosos amarillo y azulado, porque solamente está equivalente a imprimir solo con, con dos de las planchas. Si imprimimos con las tres, tenemos esto, y si imprimimos con el, el negro, vemos esto. Aquí ya podemos ver un problema, y es que sin pinchar el, la plancha de negro, vemos que hay zonas que podemos observar como, como grises o negras. Que, no se está, que se están generando a partir de colores. Esto, si el vuestra si impresora de casa os habrá, habrá pasado que, que simuláis el negro con tinta de color y es como que eh, deshabilitar eso porque gasta mucha tinta. Eh, esto ya nos, da un pro, no, nos indica un problema, es decir, estamos intentando generar negro a partir de colores. Cuando realmente ese negro debería estar generado con, con esta capa de aquí. Entonces, posiblemente pues eso sea es un problema. ¿Cómo compramos que es un problema? Pues aquí tenemos el control perfecto, que es el Total Area Coverage. Esto es lo mismo que In Coverage. Si le picamos aquí, nos va a marcar en el color que le digamos, en principio un verde chillón como este, todo lo que sobrepase este umbral. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le colocamos el umbral de nuestro impresor. Imaginemos que nuestro impresor nos ha dicho que el umbral es 300, porque tiene un papel súper gordo, muy poroso y, y admite mucha tinta. Picamos. Y fijaos lo que hace esto os ha marcado aquí una zona verde y en, en la letra es decir, todo lo que yo he estado escribiendo en negro eh, tenía un color mal cogido y, y se, se está quejando todo el, el, el negro, entre comillas, que yo, que yo he seleccionado no es correcto ¿qué pasa? si bajamos el umbral nos va a detectar esa zona y más como si, lo, si hay más zona. entonces tenemos que ver que todos estos negros en realidad están mal tenemos que elegir otra combinación u otro color que también otro no trabajo, y por ejemplo para drive through cards te ponen 240 que este es el, este trozo donde estaba en el Photoshop que yo he pintado antes si os dais cuenta marca todo este color como incorrecto ¿qué tiene ese color? pues que es muy oscuro y que tiene el componente de 2 esto, esto es un azul, eh, es un añil, tiene rojo y azul muy grande ¿no? Eh, tiene, eso, tiene mucho cien, mucho magenta os verlo aquí también en estos componentes os dice en cada punto en el que estemos, ahora cuando mueva el puntero, ¿veis? Eh, os dice las componentes, como Photoshop. Entonces os dice que tiene un 85 de Fian, un 80 de magenta y un 20 de amarillo y un 60 de negro. Está diciendo que, que la suma es eh, muchísima. Una cosa que no me gusta es que no te dice la suma, pero bueno, como puedes marcar el límite que es lo que interesa, eh, da un poco igual. Así que este documento te está diciendo, o sea, este... Este control de aquí te está diciendo que este documento no es válido para imprimir, básicamente. Tendrías que volver a Photoshop, modificar esos colores y, y generar un PDF nuevo hasta que cumplas con todo. Normalmente el, el impresor te va a revisar el documento y te va a decir: Oye, esto no, no es admisible. Te puede marcar una captura como esta, en la que vea las zonas verdes, y te dice: Mira, corrige tal cosa, tal cosa. Eh, una cosa que os van a decir posiblemente es mezcla de negro, eh, conseguir un negro que llaman niños vibrantes o rico, un negro negro rico, sí. un negro, Rich Black, Rich Black, Rich, no, Rich, rich eso estoy en Alemania, me lío. Rich Black, eh, normalmente se hace con, tiene una componente alta de cian, pero no, no lo recuerdo de mismo la combinación, el caso es que te van a decir cómo hacerlo, siempre que queráis trabajar en Photoshop, eh, especificando el cian, el magenta y, la, y, el, y el amarillo, que, y que yo lo respete de verdad. Es decir, que os ponga aquí la cantidad exacta. Si este es el color con el que pintaba yo, 85, 80, 20, 60, si nos venimos aquí, eh, cerrado la ventana, sí la he cerrado. Si yo selecciono este cuadrito de aquí, 85, 80, 20, 60, es decir, lo que he puesto justo como selección de color en Photoshop para pintar esto de aquí, me lo pasa a, al PDF. Pero eso es porque estoy en el modo de imagen CMIK. Normalmente uno trabaja en RGB porque trabaja en pantalla y porque usamos photoshop como, bueno, sin saber muy bien cómo usarlo Si trabajamos en RGB, eh, generamos un PDF y después lo abrimos en Adobe La interpretación de los colores RGB, es decir, como componentes de luz, de, eh, rojo, verde y, y azul en lugar de componentes de tinta, que son el cien, magenta y amarillo esa interpretación depende de los perfiles y de, y de una conversión que se hace eh, por medio. La conversión de RGB a CMYK no es, siempre, no, no, siempre, no, no es equivalente a la contraria, es decir, no son duales, no son recíprocas. Así que si pintamos en RGB, exportamos el PDF y lo abrimos aquí, y ahí lo diré, en el en Adobe Acrobat, la componente de, C, de CMYK no va a ser la misma que nos diga Photoshop necesariamente. Porque el intérprete de Photoshop está utilizando a lo mejor una fórmula para calcularlo, en un perfil, y aquí está utilizando otro. Entonces, o configuramos bien los perfiles, que es un poco peñazo. O desde un principio trabajamos en CMYK aquí, sabiendo que es algo para imprimir. ¿Por qué lo digo? Porque antes de ponernos a retocar la imagen y a perder tiempo, entre comillas, eh, exportemos el perfil a CMYK, o sea, la imagen a CMYK, que lo puedes hacer con esto, o eh, de manera más, eh, más correcta, a ver si me acuerdo esta la opción, a, a convert to profile. Coges tu imagen que está en RGB, por ejemplo, voy a seleccionar esta y voy a pasar a RGB y a pelo. Eh, da un flatten. ¿Te das cuenta, de, de, de, de CMIK a RGB ha sido directo y no me ha dicho que, que si quiero hacer algo. Si yo le doy al revés ahora, de, de RGB a CMIK me va a decir. Eh, oye, que es que vas a convertir a CMIK sin, sin perfil de color, es decir, sin correspondencias entre lo que estás viendo y lo que se va a imprimir. Eh, esta opción no mola. Lo está haciendo automático. Debería decirte Edit, Convert to Profile. Y tú, oh, vale, vale. Te vas a Edit, Convert to Profile. Y aquí os suena de algo. El Coated. Aquí tienes una lista también de posibles papeles que vas a imitar. Y ahora te dice con qué motor lo vas a configurar. Si, si la, el, el color hacia el que van a mover cada uno de los colores originales se basa en si es perfecto la estudiarlo muy bien no, no me tengo demasiado el caso es que tienes que convertir la imagen y no te va a respetar necesariamente los colores en este caso sí me lo va a respetar porque porque yo he pintado con colores en entonces no tendría sentido que no lo respetara hacerlo y veis que no, no va a modificar nada en vuestro caso si coges una imagen en en RGB no sé si tengo aquí alguna porque esto está en RGB todo empezamos haciéndolo en RGB estos son los personajes, los personajes de Braintown Si yo... a ver, vamos a dar un flatten de esto eh, Copiarlo, documento nuevo sí. Y pegar No me ha dejado, vaya por dios, mucho mal A ver, esto te está Tengo el teclado un poco regular, entonces... Ahora sí Vale, eh, nos pegas aquí este si, si este documento ahora, lo que hacemos es convertirlo en, en CMYK ¿Veis como el, el tono cambia en el preview? ¿Ve? No sé si en la captura se, se, se verá, pero eh, las sombras son más oscuras, el, los marrones son más, en general los marrones son más oscuros, los cian son más apagados, ¿ves? puedo cambiar. Entonces, dependiendo del del perfil, bueno, cambiará más o menos, la verdad es que no sé esto si sí lo queremos hacer con impresión en punto por ejemplo, para mi mi impresora mi impresora, la verdad es que se parece bastante a la RGB para televisión para el secambio, Dios es decir, tiene aquí un montón de previews de, de profiles si lo pasamos al swap daos cuenta que si yo pico aquí esto tiene 117, y no sé si en el preview ves 114 estoy viendo el sumatorio Vale, entonces tenéis que tener cuidado porque si... ahora mismo estoy aplicando el perfil CMYK pero por ejemplo aquí una, un color oscuro, este está en el 217, que eso es muy al límite pero estoy en RGB, ahora cuando lo convierto a CMYK no sé a dónde se me va a ir cuando yo le ponga, quiero que esté en CMYK, me pico aquí, 235, más al límite aún así que hay que tener cuidado, si estamos pintando en RGB, puede ser, yo estoy, yo estoy haciendo este imagen RGB, pinto y digo aquí, ah mira, 217 vale, hasta 240, que es mi límite, tengo bastante pero es que después lo vas a tener que pasar al CMIK y entonces habrá colores que bailen. Así que lo importante es calcularlo en el, en el CMIK y ver los colores que te pueden dar problemas. Por ejemplo, este pelo va a dar problemas. Y de hecho no me he dado cuenta, tengo que modificarlo. ¿Vale? Este problema, este pelo va a dar problemas. Cuando lo pases a, al PDF, te va, te va a reñir. Es decir, si yo ahora cojo esto, me voy a explicar el perfil. Lo voy a grabar como PDF. Eh, PDF, si, si, hace un override y yo me lo abro. Un titelet, aquí tengo a mi amigo el turista. Y si yo ahora en advanced output preview, output preview me lo he dicho le marco el total area coverage y si pongo 2.40 debería salirme el pelo verde efectivamente de hecho sale el pelo verde, sale la sombra del pelo aquí, sale la sombra de la acá parece muchas sombras que son oscuras está componiendo las de manera incorrecta como podemos ver en las componentes prácticamente está poniendo la misma componente a todos, 62, 63, 71 esto habría que cambiarlo de forma que, por ejemplo, bajará mucho el cian porque en un marrón, el cian como queda igual y, y poco más pero con eso ya bastaría. Así que ya veis aquí cómo podéis comprobar que vuestras imágenes están listas para, para imprimir con el total Link coverage teniéndolo en cuenta y usando Photoshop, o bueno, podéis usar en realidad la aplicación que queráis como podéis usar GIMP también, no hay ningún problema, o, o hasta el Paint.net y después utilizando el Adobe Acrobat Professional, la versión CS2, que podéis descargar de la web de Adobe gratis eh, para comprobar la el documento que vais a enviar a imprimir. Así que aquí os quitaréis mucho trabajo cuando mandéis a imprimir. Y espero que hayáis entendido lo que es el link coverage, porque yo también bastante que integrarme, así que ya sabéis, el link coverage es el número que va de 0 a que... por ciento, yo lo llaman así, eh, que suma todas las tintas que se van a, a solapar en un determinado punto de vuestra imagen y eso te lo va a limitar el impresor porque su papel absorbe solamente una cantidad determinada de tinta y si no, la da. Los dibujos van a salir mal, la tinta se va a correr y, y no queremos que pase eso. Así que nada, familia, espero haber sido de ayuda y cualquier duda, a los comentarios, suscribiros al canal y, y comentadme lo que haréis. Eh, ¡Hasta luego, familia!